Muy buenas a todos gente de Youtube Aquí vuestro Youtuber favorito Bandolero7.0 Y bienvenidos a Instant Sport Plus Modo demo, vale Recién salidita, calentita Vamos a ver Dije un personaje, Lucas Ok Sara Tomás, Sofía Ryan Inés Max y malla bueno, son todos más parecidos lo mismo me da uno que otro vale no sé, este que está aquí muy solo, aquí en el palo este ver, toma ¿tú qué tomas? es un juego para cuatro jugadores cooperativos, eh sin conexión a internet ni nada, vamos a probarlo, lo estamos aquí recién probando vamos a ver, hay poca, pocas letras, eh Pandol. No me coge No sé, lo dejamos así mismo ¿No? Podemos poner otra cosa A ver No sé Poca cosa, eh Vamos a ver, vamos a ver Pero no sé A coger el nombre, ponemos aquí van 7.0. ¿Qué? 7.0. Vale. Y este no se puede borrar o qué? Pone un espacio aquí o algo. No, no, nada de nada, no. No. Bueno la D. Ok. Venga. O el nombre de igual, vamos a probarlo a ver qué tal está el juego. En Tahití los habitantes tienen pequeños buzones para el reparto de pan francés. Vamos a ver. Dice que hay muchos minijuegos, así que vamos a ver. Bienvenido a la isla de Paradise. Ojo, descubre los numerosos deportes minijuegos disponibles por toda la isla que quiero de la moto de agua. <ríe> Bolo. Mini golf, Puedes acceder a ello a través de los círculos azules. Ok. O con los paneles de teletransporte. Entra a diferentes tiendas para comprar nuevas equipaciones y herramientas para poder probar actividades nuevas. Como la pesca y tal, tiene que estar bien. Sea ya la aventura en solitario o en equipo Porque la isla esconde unas cuantas sorpresas Genial Pero por qué arte de magia de Angoro las mariposas <ríe> Son ricas las mariposas Mariposas doradas Venga vamos a ver qué minijuego nos podemos hacer por aquí De primera Vamos a ver Estamos aquí en la islita Sí, sí, parece de, de Hawái, ¿eh? Música hawaiana ahí a tope <ríe> Tenemos diario El Mapa, ojo ahí, ¿eh? Esta ya nos acerca más, vale, tenemos un avioncito por aquí La moto, la tienda este, Aquí es donde estamos nosotros Parece ser, no sé O es donde tenemos que ir, no sé Minigol por aquí, ¿vale? Otra tienda, en fin, hay diferentes Yo creo que esto es lo del teletransporte El panel es Me gustaría probar la motillo de agua Porque el avión puede ser un poquillo difícil Bueno, tenemos aquí una isla bastante grande Diferentes cositas y tal Ojo, la mariposa, la libélula los pececillos también cuesta la tienda Que vende la caña de pescar Para atrapar los peces Esto no está disponible en la demo Y no hay misi no, misiones disponibles en la demo Vale Bueno, pues vamos a ver Todos los minijuegos En la versión completa Vale, a ver cuántos tenemos A ver cuál, cuál podemos elegir También he dicho que vayamos a la tienda También a, a comprar ahí He perdido mi bola Vale. Ojo. Está aquí la bola. Ah, vale, podemos disparar. Ok. Estamos solos. Bastante fácil. Eso me ha fallado. <ríe> vestida, eh. Qué gracioso No sé cuántas golas habrá que meter, ¿vale? Hombre, esto es lo suyo Es que haya alguno más, está claro Perdió su bola, dice Esto no se acaba nunca Vale Yo creo que es aquí donde Donde comienza el juego Puedes pescar Buscar el tesoro Y muchas otras cosas más Pero es necesario desbloquear la herramienta En la versión completa Vale ¿Y aquí cuántas tenemos? ¡Ay, mira! ¿Qué tenemos esto? Para atraparlo ¡Qué bien, libélula! Invierno Eh Acá Mariquita Eh, que no lo cojo, Eh, el carvajillo ese ¡Dámelo! ¿Cómo corre? Trae la libélula. Ey. <ríe> Ey, que me te pillo. Era mío ya. Bien, uno nuevo. Eh. Hey. ¡Ojo a la mariposa esa, cómo corre. ¡Ya, mía! ¡Qué cachis! Qué, ¡Qué rápida es, tío! Ay. Este también parece que es nuevo. El azulillo ese. Sí, el flecha roja. A ver, la pillo la mariposa. <ríe> ¡Que se me va! <ríe> oh, como corre, tío. Muy buenas. Hola, Oscar. Y belulilla Bueno pues vez subiremos a la montaña Dice este Sebastián A mis hijos Les encantan Los castillos de arena Así que paso todo el tiempo Construyéndolo ¿Quieres que te construya uno? Nos pide 20 De esto tenemos 370 Pues sí Vamos a decirle que sí Mira, Pues ahí tenemos un castillito ¡Oh! No lo hemos pisado Y se ha ido Vamos a ver la motilla de agua eh, de aquí la sombrita de todo Está haciendo gimnasia Aquí para comprar ropa, ¿vale? A ver, un momentillo el diario Tenemos aquí la, la nueva esta, ¿no? Vélula por 30 Vale, la mariquita Fecha roja Y el de invierno Nos quedan 6 por descubrir Bueno, está bien Amargo de ropilla Pescar te hace ganar oro Ok Vamos a ver, este está cerrado Aquí mm. No sé qué va esto, aquí va a darle vuelta A ver, todos los oro están preparados Continúan, listo ¿Cómo se compra aquí, tío? A ver, no sé. Quería haber comprado la gorrilla esa o algo, no me ha dejado. Bueno, vamos a ver. Hoy el día más de demo. Así que vamos a ver. Moto acuática. Venga. Ahí. 1.40. Vale. Mar, barco y cascada Qué el perfecto Para diferentes prendas, y accesorios que puedas comprar o ganar Está bien saberlo Girar, acelerar y reducir Ser si primero en llegar a la meta Pasa por las vallas para ganar velocidad Pues venga Paso ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo! Mamá, mamá, que me paso Pero bueno Ya ni lo veo el, el tema este Aquí Ahí Sí, sí, pero como vaya de esto ¡Ay, ay, ay, ay! No. ¡Los totens! ¡Que me he comido los totens! ¡Vamos, vamos, vamos! Perdemos velocidad Ahí Esto nos da mucha velocidad Ese no lo he visto ¡Ay, ay, ay! Tenemos que pillar aquí un poquito de velocidad Ok Ay, ay, ay. Vale. Lo tenemos por aquí. Controlado. Corre mucho ya y... Pero bueno, ahí vamos. ¡Oh! Que llama velocidad supersónica. Vamos, vamos. Ahí estamos a la meta. 7 segundos Tenemos la mejor puntuación, claro ah eh, pues está Vale Y nivel también de nivel Hay más habitaciones en un hotel de Las Vegas Que en las 118 islas polinesias francesas juntas Madre mía Buen dato Parece que hemos ganado ahí algo No sé, 400 De, de dinerito Vamos a ver el avión, Si lo tenemos, la caña, la caña me gustaría ¿Has buscado caña de pescar? Pues sí Creo que han traído más A la tienda Podemos ir a la tienda ¿eh? A ver, hidroavión Venga, hidroavión Fácil, batir estado batir 75 puntos Vamos. la cultura polinesia, los tatuajes se consideran desde hace tiempo signos de belleza. ¿Vale? Por eso van tatuados todos. Otra, podemos acelerar y disparar, tío. Ruta globos para que reaparezcan con tu color. Puede coger munición para no quedarte sin ella. Intenta conseguir el máximo posible de globos de tu color. Al finalizar el tiempo para ganar. Y los globos estrellas dan más puntos. Le vale, disparamos con el alrededor y acelera con el X. Bueno. Vamos, lío. A ver. ¿Qué pasa? No me tengo que dispararle. Cuidado. Eh. Ojo, difícilillo, eh. No, no, no, no. Ahí no. qué okay. Ahora parece que va un poquillo mejor la cosa, no sé. Dame esto. Dame esto. ay, ay, ay, ay, ay, ay. No le doy ni uno. ¿Ahora para dónde? ¿Para dónde? Bueno que no lo veo, eh. No sé dónde tengo que voy a tirar. Vamos a librar yo. ¿Para aquí abajo o qué? No te veo ya ni idea. yo. Dale ya. Es que no le doy a esto. A ver. Bueno, se explotan, tío. A lo mismo a esto no hay que darle ¿o? o le tengo que dar más para abajo. ¡Buah, me tiro. Venga, vamos a ver. Esto sí, tío. Eh. Yo creo que los otros es que le he dado ya. Venga. ¿Esto qué pasa? Proyectiles. Venga. Eso. Ay. Cuidado, cuidado. <ríe> qué piñazo me he pegado, chavales. Vamos, munición. Ahí había munición. Venga, dale alguno, hombre. Oh, Dios me estrelló. <ríe> no me queda sin munición. Ay, y sin tiempo ya. Ahí está la munición. Ahí va. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ay. <ríe> bueno, hemos aterrizado. 69. puntos Oh, qué pena. Esperada, no esperada. No Inténtalo de nuevo. Sí, sí, ha estado chunguilla la cosa, ¿eh? Por poco, bueno, por 6 puntitos. Lo intentamos, venga. A ver si ahora nos enteramos un mejor. Ay, Madre mía. Munición okay. Un poquito más de munición ¿Eh? No, no, no, no Ahí Ahí Buena, buena, buena, buena Pongo Pongo Yo sin munición, eh No veo munición Ojo, eh. Ay, ay, ay. Con el techo. Lástima. Pero venga, vamos bien. Me hace falta allí un poquito de munición. Supongo. Vale, los rocks que salen, es que ya le hemos dado. Venga. Ok. Más munición. Ahí. Ojo. Y la munición. Vamos, Oli, Vamos, bandolero ese se note ahí Estuviste en la seg Segunda Guerra Mundial Ahí, vamos Acuérdame munición Venga, por la estrellita ¿Operamos estrellita? Sí, por ahí Ojo Vamos a ver Va bien la cosa Supongo Nueva bueno, munición Ahí Ojo Ojo, ojo, ojo Acaba el tiempo Terizamos, terizamos, terizamos. Uy, poco más de la Muni Bueno, 125 puntillos ya, Estupendo Muy divertido esto, eh Esto como... En compañía tiene que estar bien Habitual colocar una flor de tiara Detrás de la oreja A la derecha si sí está soltero Y a la izquierda si sí está en pareja eh, buena forma ahí de reconocer ahí Si, si están solterillos o solterillas Buen método Está divertido, ¿eh? 500 moneditas ya Ojo, vamos a por la... Por la caña, yo quiero la caña Esto que... Más, más insectos, ¿no? Pueden dar ahí más puntitos Bueno No, que no Quiero ahora yo fútbol A ver Este creo es nuevo, ¿eh? Pillo uno nuevo, ¿eh? A ver si pillo el azul Mío Morfo azul Es el nuevo Ojo, ojo, me estoy hinchando Ven para acá, bonita Ven para acá No te vayas Creo que bien, ¿no? Parece más fácil que la otra Pero claro, esos corren más, ¿eh? ¡Ay! Ahora que me muevo ¡Mía! Creo que bien, ¿no? Estamos ganando aquí un montón de monedas, ¿eh? No sé cuánto me pedirá la... Ok ¿Cuándo la caña pescada, otro? Creo que han traído más a la tienda Ya, pues venga Hay algún secretillo por aquí o algo Parece que no, de momento Venga, vamos a ver La tiendecilla esta, la tienda del hotel A ver qué podamos comprar El alfabeto taitiano solo tiene 13 letras ¡Ojo! La tienda del hotel Ojo que hay 3 ninja y todo! Están bloqueados, pero bueno Aquí por ahí. Bloqueado, ah, no, mira, eh, es aguayano. 200. Yo quiero la caña, eh. Está muy bien la peluquilla, pero que el gorrito está gracioso. Vale, un pantalón corto de esto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? de la tienda o qué? Estas las cañas aquí, aquí, aquí 150. La compro, elemento no, no está disponible. En la demo, Dios, no nos va a dejar pescado. Que tío, bienvenido. Echo un vistazo por la tienda tranquilamente. Vale, vale. Una Esta es tan chula. Pues venga, no sé cómo se equiparán. Ahora veremos, ver. ¿eh? Yo creo que ahí en el vestidor, puede ser. Vale, pantaloncillo corto por aquí, ¿no? No sé, o una faldita de estas aguayanas. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, una camisetilla. Esta está chula. o que que parece que es de chica, ¿no? Ok. yo Esto no podemos. Ese tampoco el del pollo quería yo comprar. Bueno, pues tres rubitos y azulitos. Quedo con el azulito Ok Tenía la camisa guayana. Esto ya hemos visto que no, no podemos eh, eh, tranquilo Venga, me pillo también la, la camisa guayana. Vamos a ver el cambiador aquí Lo mismo para salirnos Vestuario, dice Explora la isla, mucha actividad por descubrir Aquí tenemos el vestuario, ¿vale? A ver si yo me aclaro aquí Ahí tenemos Borrillo, cambio. No, no. A ver. Las gafas. Pero no las veo. Ah, vale, ya, ya. Ya entiendo. Ya dale. No, no. Aquí, aquí. Ok. Ahí tenemos el peinado. Ech, qué gafa Otra, qué gafas Estas estas voladas que no hemos comprado de corazoncito. Mira, teníamos ahí algunas, ¿eh? La gafa Vale, que no se vea yo que barba No, sin barba, barbilampiño Aquí la camisetilla La nueva, la que no hemos comprado La roja, una azul La verde Y las aguayana Ahí Pantaloncillo Vale, que antes no supe yo Cambiarme bien La ropa Ok de agua ya no total. Y calzado, lo que no tenemos. ¿Eh? ¿Dop. Creo que no, ahí no. no Se cambia solo ahí, no. Calzado no tenemos. Pero bueno, yo creo que está bien, ¿no? Chaval, ¿qué os parece el cambio? Vamos, <ríe> crear el bandolero. Esto ya os digo, en... en un jugador pues, pierde mucho, pero en compañía esto puede ganar mucho entero. Este juego, ¿eh? Se, Se prevén aquí unos piques importantes. Lo que pasa es que la demo y no tenemos nada los lo. Pero bueno, Cubre muchas equipaciones más en la versión completa. ¿ya? A ver dónde podemos ir. ¿Y como tiro para allá, tío? ¿Por aquí o qué? ¿Qué dejará? No, no, no, no, no quiero más tiendas de lote. Entonces, ¿cómo voy para allá? Ah, a lo mejor con... Está cerrado esto, parece Ve Vamos a un poquito más de mariposilla Ahí Hay que buscar un sitio que pase Ven para acá Ahí Ahí, que cojamos todas las posibles Ven para acá Ven para acá, no corras tanto <ríe> ¿Cómo corre esta? La amarillita Eh, ahora bueno, tenemos la luciérnaga Ven para acá, Y Lleva algo, corre la luciénaga, eh El cobre El cobre Bien, no, luciérnaga Bien Eh, la, la azulita esa ¿Cuántos puntos nos da? Bien Cinco puntitos por ahí No, bueno tenemos 4.50. 60 Normalmente dan 5 Venga, a ver si llegamos a los 500 ya, ya estamos a los 500 Ahora no, tío Jugué a Yael Jugué a no, no te vi Ahora estoy con este a ver, Se acabó la demo Y tengo do, dos demos más para enseñar Así que... Esta tarde, si quieres esta tarde jugamos. Alfonite. Tengo que subir, estoy ya en el 94, me quedan 6 niveles para subirlo al 100. Y poderme comprar el skin del Doctor Extraño. Vale, que es mi objetivo. Ven. Uf, me he ya, ¿eh? De... <ríe> A ver, si podemos ir. Yo creo que por aquí podemos, por el teletransporte. Es la inmensa explorar la, la versión completa del juego. Vale, lo mismo no nos deja por la demo, ¿vale? Lo voy a intentar. A ver. Hidroavión, minigolf y moto acuática es lo que tenemos. Esto está todo bloqueado, ¿vale? El minigolf no lo hemos jugado. Al final. Ah, que lo va a subir ya al 100. A mí me quedan 6 niveles todavía. Me queda todavía por jugar 4 horas por ahí. Venga, vamos a ver el mini minigolf. Y ya terminamos la, la demo. Solo hay estos, estos tres juegos en la demo. Así que vamos a ver. Al menos lo estamos probando aquí en, en primicia. No, no. Animal Crossing es otro, otro sistema Parecido, que va ahí con la isla Pero esto es de minijuegos Hay un montón de minijuegos Y se juega un campo de, con ocho hoyos diferentes Mete la bola en el hoyo con el mínimo de golpes posible Gana el jugador con menos puntos Ok Esta aérea, está la fuerza Golpear y girar No sé yo cómo se me va a dar esto Pero bueno, a ver si llegamos <ríe> Al hoyo Pollo uno, a ver, visto uno, par dos, vamos a ver, eh, listo, mantener, a ver, no sé si la daremos, ¿eh? preparar, ah, vale. Me ha gustado la fuerza. Eso va a ser mucho, ¿no? Me he quedado corto. Vale. Eh. ¡No! ¡No! <ríe> ya lo hemos liado. Ya le hemos liado. Hay que darle aquí un poquito. Ahí ya. Ay, que me pasa ahora de fuerza Qué mal Wonderful Cito Qué mal Se nos da el A ver, este, cómo lo hacemos Aquí tiene ahora que golpear Esto aquí No sé hacemos, para que golpee ahí, o yo que sé no tengo ni idea, chaval ahí bola fuera, no, no, no, para allá, ¿no? pensaba que rebotaba otra vez parece que no, no sé, a ver cómo lo hacemos este se complica a ver a ver, a ver Uf, no sé, ¿eh? Tope. ¡Uy, tío! Fuera bueno, buena, ¿eh? Un poquito menos fuerte y la fuera metido, tío. Pero bueno. Ahí, así. Vale. Venga, un birdie. Estoy conociendo al hoyo. Pues este está entretenido, ¿eh? Ojo con el del golf. Está entretenido. Bueno, bueno. Ahora tiene que pasar por entre medias de molino. Madre mía, chavales. Bueno, el viento y la historia. Vámonos. Bueno, que va, tío. No ha pasado. <risa> ay, bueno, bueno, bueno, bueno. A ver cómo lo subo yo ahora por ahí. Con mi super definición. No sé. Un poco raro también esto del, del tiro. De mantener aquí para abajo. Tampoco muy, muy fuerte. No puedo lanzarlo. ¡Ay, ay, ay! Parece que ha pasado. Parece que ha pasado. Bien, bien. Bueno, no ha pasado del todo, pero. No, no te. <risa> ya la molía. Se ve de todas maneras en la vista aérea, un rollo, bueno, se ve la, la, la, la línea. Bueno. Y la mitad, más o menos. Está cuesta abajo y todo. Buena. Venga, otro verde. Nueve puntos Bueno. Tres en cada hoyo. Muy mal, pero bueno, la primera vez Pues no está mal <risa> Luego también se puede cambiar de nivel Ok Luego que habrá que ir batiendo los tiempos y las puntuaciones y eso Y puede haber unos piques importantes, ¿vale? No sé, esta porque sale ahí lo de la bola y ¿eh? no me dice esta nada... Ah, ucha. Mionel me siente, ¿no? En este lugar. <ríe> qué graciosa. Mionel. A ver, para allá también para matar ¿no? ¿O okay. qué? Claro. Vale. Para afuera también. Mira, pues la vamos a por ahí fuera, ¿eh? La pelotilla. Hace que la había perdido Ah, no, mira Se ha ido Vale, hay un montón más de mariposas, ¿vale? El de... Del castillito Y no hay secretitos ni nada En la versión completa dice que hay secretitos y tal mí me fuera. Mira esto que se está bañando aquí no nos deja a nosotros bañarnos Me cachis Pero bueno, lleva ahí una faldita parecida a nuestra Eh, amiga y luego, pues, el panel de misiones, que ya sabéis que solo podemos ir a estos tres, ¿vale? Hidroavión, ahí la puntuación. que tenemos? y esquí acuático y todo. Es que tiene huelecitos tiene guapos. Esta vez esto de explorar la isla y tal. Lo malo es la demo, que solo nos deja hacer estos tres juegos. casa de concha, tiro con arco, ping-pong. El ping-pong puede estar muy bien. La bolera... Está muy bien. Y el juego no creo que sea muy caro, ¿eh? La verdad. Aquí. Cuidado. Un par de mariposas más, ¿vale? La cobre y, y la morfo azul. Nos faltarían cuatro tipos de mariposas. Y claro, pues aquí nos da misiones y tal. que podremos hacer en el juego completo, ¿vale? Ok. Ok. Y vemos la isla completa Todos los teletransportes Y todo lo que hay Se ve que empezamos por esta zona Y tal Ok Pues yo creo que nos vamos a despedir por aquí, ¿no? Está muy bien La demo, por lo menos Está divertida Ok La libelula del tirón Este también Este también Ahí sería a descubrir lo, los que me faltan, pero bueno Me supongo que serán otras islas y tal ¡Ojo, la lo está grande! gigante! ¡Le pillé! Flecha roja, si sí, esa la tenemos ya Ahí nos hinchamos Está el puño y todo cuando Las coge Está graciosa la animación Ese nuevo No, la Luciena 900 ya con los pego, eh De moneda, ven para acá Ven con papi Vamos, chiquita Ahí, cazando velulilla Qué buen pasatiempo, oye Ahora en primavera Me he pillado un cazamariposa de estos Parece que es mejor dejarla vivir, tío si es para la ciencia, pues bueno Pero Eso de pincharla ahí con los alfileres y tal No me hace ni mucha gracia Ahí, los insectos también son seres vivos Recordad, chavales Vale, no hay que pisotearlo ni nada Ni aplastarlo Bueno, pues está bien, ¿no? La demo, no sé qué os parece Vamos a construir otro castillito La próxima vez subiremos a la montaña a hijo le encantan los castillos de arena. Así que me paso todo el tiempo construyéndolo. Venga, pues ahí está el castillito, ¿vale? No sirve para nada, pero bueno. Pues está bien. Aquí nos despedimos. Esta maravillosa demo. Bueno, espero que haya gustado a todos, chavales. Un saludito para todos. Chao, chao.